Es el Kattus Kutusa hoy te pido perdón Quiero volver a fumar contigo en el salón Pedir perdón, ser esa unión Recuperar ya la sensación De estar en el cielo contigo en la habitación me siento like Timon, Cummon, Cammon. Un estorbo donde fui un reclamo. Una flor insignificante del ramo. Perdido como el tiempo en mis manos. Si vous plaît, mademoiselle, je pars la latete. Con el grillete, piquete, cárcel. Con las serpientes, hablando en parcel. Con mi parcel en el barco como en el barco de chanquete. Abriendo mi corazón con un ariete. Leyendo a Benedetti, fumando jetty, pensando en ti mucho de menos un día más es un día menos para morir para volver a ser feliz hagámonos un trato encima de la cicatriz en la jaula del final del pasillo del castillo de la catedral no me puedo dormir ahora voy así con loco no tomo pis ahora quiero un fit como no yo solo aquí ahora voy así uh. ahora voy así uh. Te rodeas de lo mejor si tú no estás a mi ladito Mochidos de las gatas y en mi mente se oyen grito. Le estoy llorando al móvil de morros y morritos Puto, de morros y morritos No te pido perdón, quiero volver a fumar contigo en el salón Pedir perdón, ser esa unión, recuperar ya la sensación De estar en el cielo contigo en la habitación me siento like Timon, Kumon, Camon Un estorbo donde fui un reclamo Una flor insignificante del ramo Perdido como el tiempo en mis manos